Bienvenidos a todos a la Universidad Francisco de Vitoria. Es un placer para nosotros recibirles aquí. Si me permiten, os voy a tutear porque estamos entre amigos. Y yo soy Gonzalo Barriga, soy el director de Comunidad Extendida. Y antes de presentar a nuestro flamante ponente y a dejar paso ya a la estupenda conferencia que nos va a impartir esta tarde, quiero contaros a todos qué es esto de Comunidad Extendida. porque todos los que estáis hoy aquí y los que nos acompañan desde casa, a los que también les damos la bienvenida, formáis parte, aunque a lo mejor no lo sepáis, de lo que la Universidad Francisco de Vitoria llama su comunidad extendida. ¿Qué es para nosotros comunidad extendida? Pues comunidad extendida sois todas las personas que formáis parte de nuestra comunidad, que formáis parte de Francisco de Vitoria, aunque, habláis aquí mejor, Ay, gracias, todos aquellos que formáis parte ...de Francisco de Vitoria, que sois miembros de nuestra comunidad... ...que os consideramos parte de, de, de esta casa... ...pero que no estáis aquí todos los días... ...que no sois ni profesores, ni personal... ...ni alumnos actuales de la universidad. Entonces, ¿quiénes sois? Pues sois los antiguos alumnos, de grado y de posgrado... ...sois los padres de los alumnos actuales... ...los padres de los antiguos alumnos y las antiguas alumnas sois los amigos, es decir, gente que ha tenido algún tipo de vinculación con la casa y que se siente parte de este proyecto sois también los antiguos trabajadores de esta casa y que ya estáis en situación de jubilación, de retiro, de, de retiro activo y que seguís aportando muchísimas cosas a esta casa es decir, sois todos los amigos de la Universidad Francisco de Vitoria esto le llamamos comunidad extendida, así en genérico pero podíamos llamarle amigos de la Universidad Francisco de Vitoria y a cada uno de vosotros os cuidamos de una manera diferente, pero a todos con el mismo cariño. Diferente porque vuestras circunstancias son diferentes. A los antiguos alumnos de grado y de posgrado, os cuidamos a través del departamento de antiguos alumnos que coordina nuestra compañera Macarena Rodríguez, que está hoy también por aquí con nosotros. A los antiguos alumnos de la Escuela de Liderazgo, que es ese proyecto que nace de Becas Europa, os cuidamos eh, a, a, a través de la de Elumni, departamento que coordina nuestra compañera Sabrina Lucas. Y a los que sois padres, madres de alumnos o de antiguos alumnos o amigos de la casa, os cuida Marta, a la que también conocéis muy bien, a través de ese departamento de padres UFV y amigos UFV. Y a los que sois antiguos trabajadores, también tenemos algo para vosotros, ya lo sabéis, que es el Club Senior, y que también depende actualmente de Marta. Y todos esos, todas esas unidades de misión que llamamos forman comunidad extendida. Y yo estoy ahí intentando estorbar lo menos posible porque hay tres coordinadoras maravillosas que se ocupan de esa labor tan bonita que es la de cuidaros. No solo cuidaros, sino además ofreceros lo mejor de la experiencia universitaria. Porque. No dejamos de ser una universidad, una institución académica, o porque esencialmente somos eso. ¿no? Y eso es además lo que vais buscando cuando venís aquí. Vais buscando eh, seguir eh, disfrutando de eso que ya disfrutasteis vosotros o que disfrutaron vuestros hijos, eso que vivisteis en algún momento o que veis a otros que viven y que vosotros también queréis vivir. Son conferencias, son experiencias culturales, son peregrinaciones a Tierra Santa, son todas esas cosas que seguimos ofreciéndos y que seguimos proponiendo. Esa manera de seguir siendo UFV y que os sigáis sintiendo parte de nuestra comunidad. Así que bienvenidos a todos los antiguos alumnos, padres de antiguos alumnos, antiguos alumnos que ya os habéis convertido en padres, antiguos trabajadores, que tenéis también hijos aquí, en fin, porque luego ya se dan todas las combinaciones posibles y, y, y de todos vosotros hay hoy representación en, en este auditorio y en casa también. Y ahora sí, hecha esta presentación de, de digamos, del paraguas que nos acoge, Vamos a, a, lo, a lo esencial y a lo importante que es eh, introducir la conferencia y sobre todo eh, presentar a nuestro ponente. Como digo, estamos en una institución académica y una universidad, eh, y una universidad además que se diga eh, universidad con mayúsculas tiene que ser capaz de aportar respuestas al... Eh, a las grandes dudas, a los grandes interrogantes que tiene el ser humano. Y esos interrogantes a veces tienen que ver con, con el mundo en que vivimos, con la actualidad, con lo, digamos, con lo urgente, con, con, con esas noticias que salen en los medios de comunicación todos los días, que vemos a veces con perplejidad, con sorpresa, con miedo, con esperanza, pero que muchas veces no sabemos interpretar porque vivimos en un mundo que gira demasiado rápido, son demasiados impulsos, demasiadas noticias, demasiadas imágenes, demasiadas redes sociales... Y, y, y intuimos que muchas de esas noticias tienen relación entre ellos, pero por la velocidad de la vida no somos capaces de, de entenderlas. Y necesitamos alguien que nos traduzca la realidad, alguien que tenga una mirada profunda sobre esa realidad, y en el caso de Francisco de Vitoria, alguien además que tenga una visión eh, humanística, que entienda al hombre de una manera eh, muy, muy concreta, como lo entendemos nosotros, y que sepa interpretar la realidad a la luz de esa mirada. Y en este contexto de universidad que busca respuestas, es una suerte tener compañeros de camino como Florentino Portero. Compañeros de camino que son, eh, además, UFV. Son UFV porque forman parte también de esta comunidad, porque ya forma parte de nuestra comunidad extendida, porque ya, eh, a pesar de... de, de bueno, de que su, su aspecto no lo delate, ya es un, un, un trabajador jubilado de la Universidad Francisco editorial Veis que está encantado por estar jubilado, porque me decía antes, ahora por fin me puedo dedicar a lo que me apetece, que es estudiar, investigar y dar conferencias como esta. Y yo solo puedo mirarle con envidia. Y digo que es un compañero de camino, un compañero de camino excepcional, porque tiene esa mirada sobre la realidad y porque es capaz de traducirnosla. Porque es alguien que, que lleva toda su vida... Intentando responder a sus grandes interrogantes. Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Historia Contemporánea. Además es uno de los miembros fundadores del grupo de Estudios Estratégicos, del GES, del que fue secretario general hasta el año 2009. Ha sido profesor de diferentes instituciones académicas, de la Universidad de San Pablo, de la UNED, de, por supuesto de la Universidad Francisco de Vitoria durante los últimos años y además nos apreciamos muchísimo de ellos. Director del Grado de Relaciones Internacionales con nosotros, director del Máster de Acción Política, eh, también ha colaborado como analista de política internacional en múltiples medios de comunicación, como ABC, Telemadrid. Ahora mismo podemos leer sus columnas en ese digital eh, tan bueno que ha surgido hace unos meses, que es el, es el debate. Y además es miembro del Consejo Asesor del Think Tank Civismo y presidente del Comité Español por la Unión Paneuropea. Y sobre todo es un amigo, un amigo de esta casa y un amigo de todos vosotros. Y con él vamos a adentrarnos en un tema eh, muy genérico, él, él lo aterrizará muchísimo más, que es intentar entender la complejidad de este mundo en el que vivimos. Y además hacerlo desde la óptica europea, porque es nuestro, porque es nuestro ámbito de acción, porque... Donde vivimos es en Europa, porque somos europeos los que estamos aquí, porque no, las relaciones políticas que, que entablamos se dan en ese contexto, en el ámbito europeo, y, y no podía ser de otra manera. ¿no? Y, y, y es una manera, además, de aterrizar mucho mejor el tema. Así que, con esa mirada, con esa visión de la realidad, desde la óptica europea, vamos a intentar entender esos grandes interrogantes. Acabará la guerra en Ucrania, eh, China invadirá Taiwán... La selección española ganará el mundial. No, eso creo que no te vas a meter en ello, ¿no? Eso es solo un deseo. Los que... Todos conocéis a Florentino Portero, pero Florentino Portero además es, es una celebrity en este mundo rápido de las, de las redes sociales... Eh, Sabéis que hay, hay, hay una palabra para definir a los que hacen vídeos en YouTube, que son los youtubers, ¿no? y otros que es para los que hacen vídeos vi, eh, en TikTok, que son los tiktokers. Yo no sé si hay una palabra para definir a aquellos que se viralizan en WhatsApp, serán los whatsappers. ¿no? Pues probablemente seas un whatsapper de los más famosos, porque si recordáis, la, un, una de las eh, conferencias que dio Florentino Portero en esta o misma universidad, antes de la pandemia, era una conferencia que eh, giraba en torno a Rusia y a una posible invasión Rusia de Ucrania. Y Florentino Portero, al que he definido de muchas maneras, sobre todo después de ver esa conferencia habría que definirle como profeta, porque la mayoría de las cosas que dijo que probablemente pasarían, han terminado pasando. Y lo dijo antes de que... Eh, hubiéramos oído hablar eh, siquiera de una posible invasión rusa de Ucrania hace ya bastantes años. ¿no? Hasta el punto que ha habido gente que me ha mandado eh, la, la conferencia hace, hace pocas semanas o hace pocos meses, justo antes de la, la invasión rusa de Ucrania, diciéndome, fíjate lo que ha dicho hace poco un tipo. Digo, no, no, hace poco no. Esto lo dijo un profeta hace ya hace cuatro o cinco años. En, en nuestra universidad, en la Universidad Francisco de Vitoria. Bueno, no me quiero extender más porque a quien habéis, oído, eh, a quien habéis venido a, a, a oír hablar no. es a, a Florentino, pero sí quiero darte las gracias, Florentino, por aceptar una vez más nuestra invitación, por seguir sintiéndote en casa en la Universidad Francisco de Vitoria, por no decirnos nunca que no a nada, porque eso, en alguien como tú, que está tan ocupado, que tiene tantas cosas que hacer, que le llaman de tantos sitios, es una muestra de enorme generosidad y un compromiso con, con tu casa. Así que gracias de verdad y gracias a todos vosotros, los que estáis aquí, los que estáis en casa, por estar aquí esta tarde. Muchas gracias, Gonzalo, por la presentación. Y sobre todo, muchas gracias por la invitación. La verdad es que de las muchas cosas que he hecho en estos años en la Universidad Francisco de Vitoria, colaborar en los programas de extensión universitaria, particularmente el programa de padres, es quizás por las cosas más divertidas que he hecho en mi vida. Y por lo tanto, eh, vuelvo eh, ilusionado y dispuesto a, a seguir pasándomelo bien con todos ustedes. Bueno, el tema que me han pedido que hable hoy es el cómo situamos a Europa en el nuevo entorno eh, internacional. Y, y en nuestro caso siempre conviene primero ponernos de acuerdo sobre... ¿Qué narices es Europa? Cuando utilizamos esta palabra, ¿de qué estamos hablando? Hay una, una aproximación geográfica a Europa. Europa es una península asiática, la península más occidental de Asia. Es un lugar de gente tan rara y tan singular, tan prepotente, que decidió que eso era realmente mucho más que una península. Eh, que, que eso era realmente... Eh, algo de, de dimensión mucho mayor, pero cuando, cuando uno mira el mapa, sencillamente descubre que no, que Europa no es un continente, es solo una península. Una península que durante siglos ha sido el centro del mundo, pero que no lo fue siempre y que evidentemente no lo es ahora. Poco a poco redescubrimos la geografía tal como es y nos damos cuenta de que de continente no somos absolutamente nada. Por otro lado, eh, cuando hablamos de Europa, hablamos de una cultura, de una forma de ser, de una forma de entender eh, la vida. Y, uh, ...y esa forma durante muchos siglos fue bastante coherente... ...evidentemente giraba en torno al concepto de cristiandad... ...que a su vez era la convergencia de unas corrientes que venían de Asia... ...mundo judío y el mundo cristiano... ...junto y que converge con el mundo grecolatino... ...que es la ciencia, que es el espíritu crítico, etcétera, etcétera. Esa cultura europea está en estos momentos en fase de eh, digamos, desaparición... ...poco a poco se va difuminando... Los europeos ya no nos sentimos tan orgullosos de esa historia, de esa cultura, de esos valores. Por otro lado, y en el lenguaje coloquial, cuando hablamos de Europa, todo el mundo piensa automáticamente en la Unión Europea. Digamos, en la versión institucional de Europa. Porque desde hace algún tiempo, toda nuestra vida gira en torno a aquello que se decide en Bruselas o en Estrasburgo. También es verdad que en Bruselas está la sede de la Alianza Atlántica, que es una dimensión europea, aunque no solamente es europea. Bien, eh, para entender un poquito más esta dimensión institucional de Europa, de la Unión Europea, ¿qué ha supuesto para nosotros? ¿Por qué la Unión Europea es ese eje sobre el que toda Europa está girando? En primer lugar, la Unión Europea es el resultado de un enorme fracaso. Un fracaso que son dos guerras mundiales, en realidad dos guerras civiles en las que forzamos a gente que no vivía en esta península asiática a tener que venir a combatir, a sufrir y a morir. Pero eran conflictos internos nuestros, era nuestra propia deriva hacia la locura. Una locura que acabó con la primacía europea del mundo. De la segunda guerra mundial ya no salimos como el centro del planeta, ya no salimos ni siquiera como el eje de occidente. Somos una zona devastada que hay que reconstruir. Y la primera función de lo que ahora llamamos Unión Europea, es decir, del proceso de integración, es precisamente superar aquellos problemas que considerábamos estaban en el origen de las dos guerras mundiales, del gran suicidio. Esos dos problemas son el nacionalismo y la lucha de clases, la tensión social. El nacionalismo lo hemos tratado de gestionar a través de la identidad europea. Hay algo que está por encima de la nación y, por lo tanto, ese algo es perfectamente compatible con el patriotismo, pero es incompatible con el nacionalismo. Una cosa es amar lo propio, otra cosa es considerar que el vecino es tu enemigo por el solo hecho de ser tu enemigo. La cuestión social la hemos ido resolviendo a través de la creación del denominado en inglés «welfare state», el Estado que asume competencias que no son propias de la soberanía, el Estado que asume políticas públicas. Junto, por lo tanto, con la creación de esas nuevas instituciones europeas, lo que hemos hecho es arrumbar para siempre la herencia del liberalismo y hacernos todos socialdemócratas. Hay socialdemócratas de derechas, hay socialdemócratas de izquierdas, pero todos confiamos en que el Estado nos resuelva nuestros problemas. Hemos llegado al convencimiento, igual que decidimos que Europa no era un continente, hemos decidido que es obligación del Estado resolver los problemas de la educación, los problemas de la salud, los problemas del desempleo o los problemas de las pensiones. Esos son temas que no son de soberanía y que se han resuelto toda la vida mediante pólizas de seguros. Eh, pero nosotros hemos decidido que es mucho más cómodo que el Estado se ocupe de todo eso. Eso tiene como todo en la vida pros si y contras. Se vive más cómodamente. Pero si el que gestiona no gestiona bien, nos arruina a todos. Una vez empezamos a construir esta nueva Europa, fuimos pidiendo a las instituciones desarrollar todo esto y crear un entorno nuevo. Y la primera, uh, el primer objetivo fue un mercado único. Un mercado único porque de esta manera conseguimos que las empresas no sean solo de una nación, ni, el, ni la demanda sea solo de una nación. El mercado único, que nunca fue realmente un mercado único, ha permitido un nivel de desarrollo económico único en la historia de Europa. Y, consiguientemente, ha permitido consolidar desde el plano político lo que era el gran objetivo, que es una sociedad de clases medias. Nunca había habido una sociedad de clases medias. Clases medias había, pero pocas en las ciudades. Las clases medias que hoy conocemos en Europa son un constructo político. Sencillamente, los grandes partidos que surgen de la posguerra mundial, los demócratas y los socialistas, concluyeron que la única forma de lograr una moderación política y, consiguientemente, superar tanto el nacionalismo como los sismos de derecha o de izquierda, era una, una, una sociedad donde la gente tuviera resuelto lo fundamental. Eso es la clase media y es una clase media protegida. Habrá un sueldo digno, habrá de verdad opción a una casa correcta, los hijos tendrán educación y expectativa de futuro, la salud y las pensiones estarán resueltas. Ese gran acuerdo socialdemócrata es lo que da la estabilidad, la posibilidad de crecer a Europa durante mucho tiempo. Pero el mercado empieza a generar su propia lógica, como es normal. Si hablamos de economía e iniciamos un proceso determinado, ese proceso empieza a tener vida propia. Y un mercado único demanda una moneda única. Eh, los más mayores, entre los que me encuentro evidentemente, recordamos aquel mundo en el que para mercar había que ir al banco y empezar a negociar compra de divisas a un precio determinado. Sin saber... El puñetero precio de la divisa dos días después cuando había que empezar a utilizarla para actuar. Era una locura para las agencias bancarias y para los empresarios. Bien, todo eso evidentemente eh, apuntaba a una línea determinada. Había que ir a una sola moneda. Pero eso que en términos económicos suena natural, y lógico y sensato, en términos jurídicos es una barbaridad. ¿Por qué? Porque la moneda sí es soberanía. La salud no es soberanía. Las pensiones no es soberanía, pero la moneda sí es soberanía, como es soberanía la recaudación de impuestos. Son los dos elementos económicos que corresponden sí o sí al Estado. Por lo tanto, una moneda única implicaba una cesión de ejercicio de soberanía. Aunque en los medios de comunicación y en el día a día hablamos de cesión de soberanía, la soberanía no se puede ceder ni queriendo. Sencillamente es, es, va unida al Estado. Por eso cualquier Estado que hoy, por ejemplo, esté en la Unión Europea o hoy forme parte de la, de la política monetaria y económica, cuando lo considere puede irse. Es un club. Uno entra, acepta el reglamento, pero es soberano para salirse. Pero en el caso, mientras estamos dentro y compartimos moneda, resulta que cedemos ejercicio de soberanía a una entidad gobernada por unos señores que no conocemos y que no hemos elegido. Evidentemente, la moneda única ha sido, como fue antes el mercado y como fue antes otros pasos de, de la Unión, un instrumento absolutamente extraordinario que, a, que, que, a, que sigue permitiendo un crecimiento, un desarrollo económico nunca antes conseguido. Vemos, por lo tanto, cómo objetivos políticos y económicos transforman estructuras políticas. Las estructuras políticas tienen que ver con el sentir de la gente. Y la gente, cuando todo va bien, está muy contenta, pero cuando todo no va tan bien, empiezan a replantearse algunos de estos logros que parecían perfectamente eh, consolidados. Bien, más recientemente, en torno a la Gran Depresión del año 2007-2008, vimos cómo eh, Bruselas, ya la Unión Europea, tuvo que hacerse cargo de la gestión de la Gran Depresión y cómo apareció... Realmente como el bombero que ponía orden en una casa que estaba patas arriba. Naturalmente en todo momento, y es lícito y normal, se ha cuestionado las políticas que se siguieron desde Bruselas. Eso es normal y no seré yo, que no soy economista, quien en estos momentos eh, empiece a decir lo que se hizo bien y lo que hizo mal. No me corresponde a mí. Se hicieron cosas bien y se hicieron cosas mal. Pero lo fundamental es que todos miramos a Bruselas. Y todos miramos a Bruselas incluso cuando Bruselas no tiene la competencia para tomar esa decisión, cosa que vimos poco después con la crisis del COVID-19. Las competencias sanitarias no corresponden a Bruselas, como es normal, es una clásica política pública. Sin embargo, todos miramos a Bruselas y Bruselas tuvo que asumir responsabilidades, por ejemplo, en la compra de vacunas, que no le correspondían. Por tanto, según avanza el tiempo, nos encontramos con la situación... Característicamente humana. El ser humano, gracias a Dios, es contradictorio. Si no seríamos robots o androides, y no es tan divertido. Para que ser contradictorio también tiene sus inconvenientes. Si es que uno hace tonterías, o dice una cosa y hace la contraria. Ese tipo de situación que no siempre es muy divertido. Bien, el hecho es que cada vez más nos encontramos por una parte una crítica a Bruselas y por otro lado el mismo que critica a Bruselas demanda que Bruselas le resuelva un problema incluso cuando Bruselas no tiene la competencia. Y lo estamos viendo ahora con la crisis económica post-COVID-19 que ya es una crisis eh, de inflación eh, por distintas eh, razones. En estos momentos estamos viendo cómo incluso la Unión Europea ha hecho algo que no parecía posible hace unos años que es la mutualización de la deuda. Es decir, ...la generación de deuda sobre la persona jurídica de la Unión... ...no sobre la persona jurídica de cada uno de los estados... ...que conforman la Unión como tradicionalmente se había venido eh, haciendo. Bien, en estos momentos el tema, el gran tema que está sobre la mesa... y al que luego volveremos al final de esta conferencia... ...es un tema que se de de desdobla. Por una parte estamos todos de acuerdo... Eh, los aquí presentes que han venido a conferencias anteriores están aburridos de oír hablar del cambio de época. Ya ese no es, no es un tema nuevo, ya todo el mundo ha presentado que vivimos un cambio de época. Y ese cambio de época mmm, técnicamente se denomina revolución digital o cuarta revolución industrial. Y el problema es cómo se aborda, quién financia esos procesos económicos y empresariales, qué empresas están detrás. ¿Qué líneas se priman y qué líneas no se priman? ¿En qué país se instala un superordenador o en qué país se instala una factoría de componentes no sé qué de última generación que finalmente beneficiarán a todos pero más a unos que a otros? Ese gran tema... ...es hoy uno de los temas fundamentales y ese tema ha estado detrás del actual, del supuestamente vigente marco presupuestario plurianual. La Unión Europea no tiene presupuestos anuales, su presupuesto es por siete años, porque siempre es un presupuesto de proyección. Eh, eh, ese presupuesto giró cuando se redactó y cuando se aprobó en torno a la revolución digital hemos llegado tarde pero tenemos que llegar y por lo tanto todo el dinero va a girar en torno a este fenómeno, pero luego llegó la crisis de Ucrania y ese presupuesto plurianual formalmente vigente dejó de estarlo apenas cuatro meses después de ser aprobado. El segundo gran tema, que también tiene mucho que ver con Ucrania y también haremos referencia a él al final de la conferencia, es el del de papel que le corresponde a la Unión Europea como actor internacional. En lógica clásica, si un ente tiene el poder del control de la economía, si un ente tiene la capacidad de emitir moneda, si un ente tiene la capacidad de supervisar y, consiguientemente, mandar en el plano de lo fiscal, eh, ese ente necesita dotarse de una dimensión exterior, porque es un actor en sí, es un actor económico, es un actor comercial. Eso en plena lógica política. En la clásica. Pero lo que ocurre es que este ente, la Unión Europea, es una vaga confederación de estados soberanos. Cada estado es el resultado de la historia y de la geografía. Y, consiguientemente, la gente que vive en ese estado los ciudadanos tienen una percepción de la realidad internacional que está digamos, eh, determinada por esas dos coordenadas, la, la coordenada geográfica y la, la coordenada eh, histórica. Y por lo tanto, sencillamente, no vemos las cosas de la misma manera. El mundo no es igual desde Lisboa que desde de Varsovia. El mundo no es igual desde Atenas que desde Dublín. Y no es un tema de buenos y malos, es un tema de geografía e historia. Y es así de sencillo. Y, por lo tanto, cuando hablamos de una acción exterior que es necesaria, también tenemos que reconocer que hoy por hoy no es posible. Pero no siendo posible y siendo necesaria, la tendencia va a ser ir en esa dirección. Y la acción exterior no es solo fijar una política exterior. Eso es la diplomacia. La acción exterior es allí donde se encuentra la diplomacia con la defensa con el comercio, incluso con la diplomacia cultural. Es un todo. O sea, no, no, uno no puede separar la diplomacia de la defensa, porque sencillamente son las dos caras de la misma moneda, son las dos caras básicas del concepto de poder. Y por lo tanto no, no podemos eh, ir con una sola cara sin entender la lógica de la otra. Y hoy por hoy la situación todavía es muy inmadura. Bien, si ya tenemos una primera idea de dónde estamos como europeos, lo segundo que tenemos que valorar es qué está pasando en nuestro entorno. Un entorno que nos va a determinar. Bien, la expresión clásica hoy para definir ese entorno es la crisis del orden liberal. No voy a hablar de la revolución digital, lo hemos hecho en otras ocasiones antes de que ya fuera un tópico, cuando todavía no era un tópico ya lo tratábamos nosotros aquí. Hoy vamos a centrarnos en el ámbito de la política internacional. Llamamos orden liberal a conjunto de conceptos, principios, normas, organismos y políticas que se empiezan a establecer a partir del final de la Segunda Guerra Mundial y que es diseñado por las potencias vencedoras, fundamentalmente por las potencias anglosajonas, que son las que realmente vencen, y más especialmente por Estados Unidos. La lógica que hay detrás es nunca más una guerra mundial. O sea, aprendamos de los errores de cómo cerramos la Primera Guerra Mundial para no cometer los mismos errores en el cierre de la Segunda Guerra Mundial. Si la sociedad de naciones no funcionó, veamos qué podemos hacer ahora para que una nueva organización internacional no vuelva a fracasar. Bien, Ese orden internacional nunca ha existido, pero es, ha sido el guión con el que hemos venido trabajando. Y ese orden liberal se ha, se ha ido imponiendo paulatinamente en una parte muy importante del planeta sigue siendo el sistema de referencia a partir del cual se entiende la política internacional en casi todo el planeta. El orden liberal tiene una serie de momentos críticos, uno es, como no, 1989, el derribo del Muro de Berlín, el otro es 1991, la descomposición de la Unión Soviética y, por lo tanto, la desaparición del rival, la derrota del enemigo. Eh, en ese momento eh, tenemos la sensación de que ya no hay alternativa a la democracia liberal. Es el momento de esa gran conferencia que luego se convirtió en un artículo del momento, de, de, denominado Momento Unipolar del tratadista norteamericano Charles Krauthammer y también del libro de Fukuyama y de otra serie de libros que trataban precisamente de eso. Ahora que no hay enemigo, ¿cómo ordenamos el mundo? Es un tiempo de optimismo. Y es un tiempo en el que se percibe que estamos avanzando de verdad a la implantación definitiva del orden liberal. Y aquí nos encontramos con un proceso que tiene un origen muy distinto, una lógica puramente técnica y económica, pero que converge, que es el proceso de la globalización. Utilizo globalización como lo utilizan los economistas, no como lo utilizamos los historiadores, que es muy distinto. Globalización entendido como... El resultado de avances técnicos que permiten integrar plenamente el planeta en un único mercado. De tal manera que la información surge de manera instantánea, que las ideas fluyen por todo el planeta y que de una manera directa bienes y personas van de una parte a otra. Hay un vuelo directo eh, Madrid-Tokio, por poner un ejemplo. Y, evidentemente, lo que, si hay un terremoto en Indonesia, nos enteramos inmediatamente no solamente del terremoto, sino del nivel del terremoto, del número de heridos, del número de muertos y de las expectativas de posibles terremotos. Estamos, digamos, desbordados por información que llega automáticamente. Nunca antes el planeta había estado integrado. En términos políticos, consideramos en aquel momento la globalización como la fase de consolidación del orden liberal no solo se había ganado la batalla política, sino que además la globalización permitiría la plena integración del planeta en un mercado siguiendo las normas de la filosofía liberal. Es el momento del gran optimismo. Como ustedes saben, el hombre propone y Dios dispone, o son las circunstancias, o son la mujer, o son quien sea, pero lo que el hombre propone no siempre eh, se resuelve como uno quiere. Y el caso de la globalización es paradigmático. Si pensamos que la globalización iba a ser la fase de consolidación del orden liberal, lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Eh, una unión del planeta en el plano cultural, puesto que las ideas fluyen, todos vemos, todos vemos las mismas películas a través de canales distintos, pero al final son las mismas películas y las mismas reflexiones. Todo ello empezó a generar en mucha gente la sensación de alguien se está llevando por delante mi cultura alguien me está imponiendo una forma de ser ese alguien nunca sabemos muy bien quién es pero si entendemos esto entendemos el origen del islamismo y si entendemos esto, entendemos el origen de la revolución que un señor demócrata llamado Donald Trump llevó a cabo en el Partido Republicano de Estados Unidos. Y si entendemos esto, entendemos el Brexit, donde un día de pronto descubrieron los ingleses que la culpa de todo la tenía Bruselas. Y si entendemos esto, entendemos la crisis del sistema de partidos políticos en Europa. Si cogen ustedes un mapa de cuáles eran los partidos políticos hace 15 años y otro con los partidos políticos de hoy, se darán cuenta de la revolución política que estaba ocurriendo en Europa. Culturalmente, la gente empezó a reaccionar ante los efectos eh, que estaba teniendo la globalización en el plano de las ideas. Pero la globalización no solo tenía efectos en el plano de las ideas, también los tenía, y de qué manera, en el económico. La globalización fue una oportunidad extraordinaria y única en la historia para los grandes empresarios, para la gente realmente emprendedora. Pudieron deslocalizar, de verdad, eh, pudiendo pues, de esa manera eh, producir eh, a menos coste y sobre todo cerca de otros mercados. Con ello eh, ganaron mucho más dinero, los ingresos mejoraron, vimos crecer a grandes empresas. Y si las empresas crecen, los gobiernos se ponen muy contentos porque los ingresos fiscales crecen. Pero esa, esa felicidad de empresarios, de accionistas y de políticos no era compartida por todos aquellos que perdían su puesto de trabajo. El superingeniero formado en Stanford, de 50 años, o el economista formado en Yale, o el señor que lleva un mono azul y que trabaja en una cadena de montaje en Michigan. ¿Eh? Todos esos señores estaban en su puesto de trabajo. Y, consiguientemente, se estaba formando el núcleo de una nueva eh, base de eh, política en Estados Unidos. O me vale igual en Francia o me vale igual en Italia. Esto estaba cambiando. De pronto, mucha gente empezaba a demandar proteccionismo. Empezaba a exigir a sus políticos que obligaran a los empresarios a tener las fábricas en el territorio nacional mucha gente empezaba a considerar que los políticos les habían traicionado, uniéndose a los empresarios en un tinglado que beneficiaba a unos, pero a ellos no. Esta digamos, reacción está detrás de que hoy, por ejemplo, la Asamblea Nacional Francesa, entre la nueva derecha y la nueva izquierda, tengan mayoría. Afortunadamente no se pueden de acuerdo entre sí y, y, y gobierna una minoría eh, de centro. Pero lo mismo nos vale para Italia. ¿Alguien recuerda qué partidos políticos había en Italia hace 15 años? Porque no queda ni uno, ni uno. Eh, en otros lugares más conservadores como Alemania, los partidos tradicionales aguantan, pero tienen muchos menos votos de los, que tenían, de los que tenían antes. España igualmente está viviendo un cambio. Si hay un cambio en el sistema de partidos, porque ha habido un cambio en la sociedad y porque a su vez ha habido antes un cambio en el modelo económico, nos encontramos que eso sí o sí va a tener consecuencias en la política internacional. Porque los nuevos gobiernos ya nacen con una perspectiva antiglobalizadora. Lo más llamativo, lo más sencillo, lo que todos hemos podido ver, es sencillamente cómo en los años de Barack Obama Estados Unidos empezó a dar la espalda al resto del mundo. No hubo aislamiento porque es imposible que Estados Unidos se aísle, dado que su bienestar eh, deriva del comercio y una nación que comercia es una nación que no puede aislarse. Pero utilizando un término clásico de la política de estudio española diríamos que con Barack Obama Estados Unidos comenzó una etapa de retraimiento. Solamente me involucro en temas que sean de mi, estricta, uh, de mi estricto interés. Por eso Barack Obama no quiso entrar en la guerra de Siria y la guerra de Siria se complicó y finalmente ha sido un campo que han controlado los iraníes y los rusos para el desastre de todos los demás. A continuación de, de Obama eh, llegará Donald Trump con el lema America First. En dos palabras se puede decir muchas cosas, y en este caso dijeron muchas cosas. Y, y con, y con eh, Trump eh, se empiezan a cuestionar temas como, por ejemplo, la pertenencia de Estados Unidos en la Alianza Atlántica. Sin bromas. Y, y las reuniones de la Alianza Atlántica se convierten en auténticas broncas, literalmente eh, a gritos. La crisis de la Alianza Atlántica no era un tema nuevo precisamente ya surge claramente en los años, en la, sobre todo en, en la segunda legislatura de Bush hijo. Y ahí nos encontramos discursos muy importantes de su entonces secretario de Defensa en la National Defense University, pero también nos encontramos sobre todo la cumbre de Bucarest de la Alianza Atlántica del año 8, donde la tensión eh, subió muchos, muchos decibelios. Básicamente lo que planteó Estados Unidos es, miren, ustedes están jugando con fuego, eh, Rusia va a invadir Ucrania, eh, o tomamos decisiones claras y coherentes que lo impidan, o si no, al final no sabremos qué hacer el día que eso ocurra. Los europeos dijeron que eso no tiene ningún sentido y a partir de ese momento el interés de Estados Unidos por la realidad atlántica disminuyó drásticamente, derivado de la profunda desconfianza de las élites norteamericanas respecto de las europeas. En el doble sentido, los europeos hacen cosas muy raras en política exterior que se van a volver contra ellos y, segundo, los europeos no gastan nada en defensa, no tienen capacidades militares. El día que tengan que usarlas van a descubrir que no hay nada en el almacén y eso será realmente un muy grave problema. Pero no solamente nos encontrábamos con una crisis de convivencia dentro de la alianza, dentro del club occidental, eh, la política norteamericana se iba haciendo caótica por errática. Eh, Estados Unidos no gestionó bien la crisis de Afganistán, no gestionó bien la crisis de Irak, gestionó fatal la crisis de Siria, la retirada de Afganistán ha sido un acto de un ridículo increíble. Todo ello ha ido convenciendo a los europeos de que vivir bajo un protectorado norteamericano, como ha ocurrido durante casi cinco décadas, ya no es tan interesante. Ya quizá es más sano, más prudente, marcar distancias de un hegemón que ha perdido el norte. Esa visión errática la encontramos igual en Washington respecto de la política europea. Lo que los norteamericanos nos dicen es, oiga, ustedes tienen una relación con Rusia y con China que no tiene mucho sentido. Ustedes están generando una dependencia energética de Rusia que se convierte en una vulnerabilidad crítica. Rusia hará con ustedes lo que quiera porque ustedes van a depender de Rusia. La respuesta que daban bueno, básicamente los alemanes es no, ustedes no entienden. Este vínculo consolida una fraternidad. En absoluto es una eh, vulnerabilidad. Al contrario, Rusia jamás hará nada contra nosotros porque la economía rusa depende de los ingresos derivados de la venta del gas premonitoria, la, la, la visión alemana. Igualmente, lo que dicen los norteamericanos, y nos decían ya hace unos años, es, oiga, ustedes se dan cuenta de que toda su economía depende del mercado chino, y de que China no es exactamente un socio fiable, que China no juega limpio, que China no respeta las patentes, que en China no hay seguridad jurídica. Eh, ustedes, en un momento determinado, pueden llevarse un susto con China si China quiere de verdad apretarles el cinturón. Y nosotros le contestamos, no, no, no, esto no es así. Precisamente gracias a eso China se está moderando. Y China ahora dentro de la Organización Mundial del Comercio va paulatinamente a respetar las patentes y va a haber más seguridad jurídica y van a entender que no hay nada como el capitalismo. Estamos en la buena línea como ustedes pueden ver. Todo eso ha ido generando que en Estados Unidos sencillamente ellos también hayan ido pensando que lo mejor en su relación con Europa es una prudente distancia puesto que los intereses han ido paulatinamente eh, separándose. Ya en la crisis de Ucrania, lo que hemos percibido es que no solamente nosotros, los europeos, no confiamos en norteamericanos y viceversa, es que los otros, es decir, los terceros, América Latina, el mundo árabe, el África subsahariana, eh, muy especialmente el Golfo Pérsico, la India o el espacio de ASEAN, con, con, eh, concuerdan con nosotros en que los norteamericanos y los europeos somos un club de insensatos. Cuando hemos aprobado medidas para combatir a Rusia por su invasión de Ucrania, la respuesta en toda esta región, que como se puede imaginar por pura adicción es la más grande del mundo, ha sido... Ustedes no cuenten con nosotros porque ustedes mantienen posiciones erráticas. Hoy nos invitan a sancionar y mañana cambian de opinión y nos dejan una situación de desaire profundo como ha ocurrido en crisis anteriores. Hoy Occidente está aislado. Occidente tiene evidentemente muchísimo músculo, tanto en capacidad de innovación como en capacidad industrial o capacidad comercial. No digamos en capacidad educativa. Pero el músculo no quiere decir que tengamos una estrategia ni que sepamos exactamente qué es lo que queremos. Hoy Occidente vive el momento desde la Segunda Guerra Mundial en el que nuestro prestigio está más por los suelos que nunca antes. ¿Cómo Europa está viviendo hoy esta situación? Esta situación que gira fundamentalmente en torno a los efectos de la guerra de Ucrania. El tema que hoy no toca tratar en profundidad, pero sí vamos a ver algunos efectos fundamentales para entender dónde estamos y dónde quizá estaremos dentro de un año o dentro de dos años. En primer lugar, la guerra de Ucrania ha puesto fin al sueño posmoderno sobre la paz. Los europeos habíamos llegado a un hito en la historia de la demencia que es pensar que la paz, uno, es un derecho y dos, es un derecho consolidado. Eh, hay mucha literatura al respecto, muchos tratadistas explicando, oiga, eh, unos defendiendo que evidentemente Europa en su grado avanzado de civilización ya ha superado la guerra, y por lo tanto no hay ningún riesgo y segundo que gracias al derecho internacional la paz realmente ya está consolidada en Europa cualquiera que sepa un poquito, un poquito de historia y un poquito de la condición humana sabe que la paz es un logro de la voluntad y de la inteligencia y a veces ni con voluntad ni con inteligencia se consigue la paz la paz sencillamente es la ausencia de guerra no hay otra definición para la paz pero la guerra uno no siempre la busca a menudo uno se la encuentra si uno es muy inteligente y ve venir la situación a base de voluntad y la inteligencia puede sortear la situación Puede, vía disuasión, evitar el conflicto, pero la vida es la que es. Igual que uno no decide tener un cáncer, pues uno no decide tener una guerra, pero a menudo la encontramos. Nos encontramos el cáncer y nos encontramos la guerra. Bien, pues hoy Europa empieza a, a concluir que tristemente la guerra es posible y que la guerra, como ocurrió, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, empieza como algo pequeñito y controlable, y cuando nos queremos despertar ya ni es pequeñito ni ha podido ser controlado. Y por lo tanto el riesgo a un conflicto mayor está ahí desde el momento en que se empieza a disparar las primeras eh, baterías de artillería. Lo segundo que empezamos a, a reconocer y a entender es que la política que hemos seguido, Podríamos decir las estrategias que hemos seguido, pero es que estrategias son tan vagas que es muy optimista hablar de estrategias. Pero en general la política que hemos seguido hasta la fecha era profundamente inconsciente. Y trato de explicarme. En el año 89, decíamos antes, se derriba el muro de Berlín y por lo tanto damos paso a la eh, reunificación de la Alemania. En el año 91 desaparece eh, la Unión Soviética y con ella desaparece el Pacto de Varsovia. Y por lo tanto, sí o sí hay que reconfigurar el mapa político del viejo continente. Y, y en ese proceso nosotros tenemos un marco normativo de referencia, pero luego está la voluntad de las partes. El marco normativo es, por una parte, el Tratado de Washington, Tratado Fundacional de la Alianza Atlántica. El, por parte de, de la Unión Europea, que en ese momento se está creando, por cierto, el Tratado de Maastricht es del año 92. Estamos en pleno proceso. Es el tratado de la Unión Europea que, que periódicamente revisamos mediante otros tratados que modifican el tratado eh, original, que es el de Maastricht. Bien, eh, en términos generales, porque es una expresión cultural nuestra, mantenemos en los tratados el principio de puertas abiertas. El principio de puertas abiertas quiere decir que para formar parte del tratado, es decir, de la Alianza Atlántica o de la Unión Europea, uno tiene que llamar a la puerta. Y tiene que aportar básicamente tres cosas. La primera es demostrar que es parte del marco geográfico. Si llamo a Uruguay, pues a lo mejor le decimos, mire, le agradecemos su interés, pero como que no lo vemos. Eh, lo segundo es demostrar que eh, es una democracia real. Es decir, es una democracia y es un estado de derecho. Y hay seguridad jurídica. Y, por lo tanto, es un Estado que funciona correctamente y donde se respeta lo fundamental de nuestra cultura, que es la dignidad humana y la libertad y la propiedad de la gente. Y lo tercero, que no es un tema menor, es eh, eh, dar la garantía de que uno tiene fronteras seguras en el doble sentido, en el sentido jurídico, fronteras reconocidas, pero en el sentido político. Fronteras ocupadas, eh, que se ejerce el pleno control de la frontera. No todos los estados tienen esta garantía. Bien, si uno reúne estas condiciones, uno no solamente llama a la puerta, sino que te dejan entrar en el hall y empezamos a hablar de un proceso de transición. Este es, como ustedes puede ver, un procedimiento característicamente administrativo y por lo tanto corresponde a la mentalidad de un funcionario. Si uno deja que un funcionario haga política internacional... ...se encontrará con lo que se merece... ...que es un desastre... ...los funcionarios no están para hacer están para la política internacional... ...están para hacer la administración... ...pero cuando estamos hablando de reconfigurar... ...el mapa de Europa... ...uno se imagina... ...que tiene que haber alguien con criterio diciendo... ...bueno, esto es lo que queremos... ...esto es lo que no que queremos... ...lo que no queremos... ...vamos a tener estos problemas... ...ante estos problemas vamos a, a, a reaccionar de esta o de aquella manera... ...el problema básico es... La reconfiguración pasa porque la Unión Soviética se convierte en Rusia y partes de la Unión Soviética se convierten en estados. Rusia en ese momento está muy débil, pero como todo en la vida, esa es una circunstancia pasajera. Rusia tiene petróleo y gas y todo país que tiene petróleo y gas, más tarde o más temprano, si tiene un gobierno poderoso y central, se va a recuperar. Lo que no se hizo y se tenía que haber hecho y se dijo que había que hacerlo... ...era básicamente decidir con criterio político y no funcionarial... ...cuál sería el diseño final de la Alianza Atlántica y la Unión Europea. Es decir, qué estados entrarían y qué estados no entrarían. ¿Y por qué criterios? Porque lo que era evidente es que Rusia jamás aceptaría de moto propio... ...que sus estados vecinos que habían sido parte de la Rusia zarista o de la Unión Soviética de Stalin formaran parte de la Unión Europea o de la Alianza Atlántica que en perspectiva rusa eso es el enemigo podemos no entenderlo podemos pensar que es una barbaridad pero da igual ellos piensan que la Unión Europea y la Alianza Atlántica son enemigos igual que nosotros estamos empeñados en decir que Rusia es europea porque para nosotros ¿cómo puedo entender Europa si quito a Chejov, a Tolstoy o a ¿Cómo puedo entender Europa si quito a Tchaikovsky, a Rachmaninov, a Sostakovich? O sea, eso es Europa, eso es la gran Europa. Bien, pues esa es nuestra perspectiva. Hay otras. La perspectiva rusa es que Rusia es una civilización. En términos técnicos, la actual administración rusa mantiene la tesis de que Rusia es un Estado-civilización. No es Europa y no es, no es Asia. Es una civilización distinta, la gran Rusia, que es cristiana, pero ortodoxa, que es la tercera Roma, eh, no la primera Roma. Eh, podemos estar dedicados a esto, eh, dedicarnos meses a debatir este tema, que los rusos tienen clarísimo y nosotros jamás lo aceptaremos, pero eso es exactamente igual, porque ellos tienen muy claro que nosotros alteramos su eh, vía natural de evolución. Volviendo al argumento básico. Si teníamos claro que en función de nuestros parámetros democráticos y de principio de puertas abiertas, todos los estados europeos que quisieran y pudieran formaran parte de la Alianza Atlántica de la Unión Europea, teníamos que haber entendido que necesitábamos un mecanismo de disuasión para que Rusia no pudiera reaccionar militarmente. La otra opción que se barajó en su momento es, muy bien, vamos a crear una, un glacis de seguridad, utilizo terminología histórica, es decir, una franja de estados que ni son parte de Rusia ni son parte de la Unión Europea o la Alianza Atlántica, que hacen de colchón, de amortiguador y de esta forma, digamos, damos garantías a Rusia de que no queremos acosarla, de que no queremos rodearla, de que no queremos humillarla. Lo que no se puede hacer es actuar como un funcionario y decir: no, aquí hay un reglamento, dos tratados, ni más ni menos, si yo cumple las condiciones, volvemos los papeles de sitio. Al final, permitimos que casi todos entraran, cada uno a su ritmo, pero no establecimos ningún mecanismo de disuasión. Es más, defendimos en Washington que los gasoductos, eh, con eh, Rusia son exactamente eso, la garantía de que Rusia jamás se iba a volver contra nosotros, algo maravillosamente eh, insensato. Bien, eh, en esta situación hoy nos encontramos en guerra, una guerra que no hemos entendido, nos encontramos dependiendo una vez más de Estados Unidos, que es quien está marcando la, la, la toma de decisiones sobre qué hacer en Ucrania y qué hacer en Rusia, es decir, volvemos al protectorado, humillados, cabizbajos, sobre todo los alemanes, eh, nos encontramos ante una crisis energética muy seria, eh, a veces se nos conceden, no, no, ya tenemos eh, gas o petróleo para todo el invierno, pero ¿a qué precio? O sea, la, la guerra de Ucrania, como poco, ha supuesto dos puntos en la inflación, como poco. Pero sobre todo esto es un tema que, que sigue adelante. Vamos a ver cuánto dura el conflicto y cómo continuamos sufriendo un alza de los precios. O sea, no, no solo tenemos un problema de suministros tenemos un problema de precio y ese tema no es ni muchísimo menos el menor. Junto a ello hemos alterado las cadenas de suministro, que ya se alteraron por el COVID, pero que continúan alteradas ahora por la crisis económica o por la crisis ucraniana. Y con ello nos encontramos con que tenemos factorías cerradas o turnos en las factorías cerradas porque faltan componentes si alguien quiere comp comprarse un Volkswagen normal pues se puede encontrar con que le digan que tiene que esperar 14 meses si se compra un Porsche no, es la misma empresa pero los beneficios de vender un Porsche son mayores que los beneficios de vender un, un Golf y por lo tanto los componentes del Golf se están enviando ahora para fabricar Porsches así que si alguien está animado puede, sí. puede tener la oportunidad en un tiempo mucho más breve adquirir un, un, un eh, Porsche de todo ello y ya en la cumbre de Madrid volvimos a las mismas tesis de la cumbre de Gales unos años antes con Trump. Hemos vuelto a comprometernos por segunda vez a gastar o a invertir, como poco, el 2% del producto interior bruto en defensa. Esto ya lo firmamos una vez y naturalmente lo incumplimos. O sea, porque si Trump estaba muy pesado, pues si, si se calla con esto. O sea, lo hemos vuelto a firmar porque Biden dijo o oh, ustedes firman esto y firman que Rusia es una amenaza y firman que China es un reto sistémico o la OTAN se acaba. Y nosotros hemos firmado, vamos. Naturalmente, aquí nadie cree que China sea un reto sistémico y el canciller alemán estaba hace unos días en, en Beijing haciendo afirmaciones que nada casaban con el reto sistémico aprobado en la cumbre eh, de Madrid. En cualquier caso... Eh, tenemos que gastar más en defensa y ya nos hemos dado cuenta de que no podemos seguir toreando a los norteamericanos pero aquí nos encontramos otro problema distinto y es ¿cómo gastamos en defensa si no tenemos estrategia? Tenemos, en buena lógica uno gasta aquello que los generales y almirantes te están pidiendo el político se reúne con los que tienen que combatir y el que tiene que combatir te va a decir hombre, yo necesitaría esto yo necesitaría aquello este tipo de submarino este tipo de caza este tipo de eh, pero en el fondo la estrategia la estrategia militar eh, no solamente es una cuestión militar tentada eh, los de tierra y los de y los marinos no siempre se ponen de acuerdo eh, y los del aire andan de un lado para otro eh, como, como dicen los de tierra como siempre en el aire eh, bueno pero eh, aparte de las diferencias propias de los distintos ejércitos que son comprensibles porque tienen dimensiones diferentes eh, la estrategia de un país es un acto político que tiene que pasar por el Parlamento en buena lógica. Hoy la mayor parte de los estados europeos no tienen una visión estratégica, porque todavía seguimos en la visión postmoderna de que hemos garantizado la paz. Tenemos estrategias comerciales, pero no tenemos estrategias de seguridad internacional de verdad. Si uno se molesta en leer los documentos de estrategia de seguridad, España tiene uno, pues es divertido porque uno pasa las hojas y acaba y no encuentra la estrategia ha encontrado muchas cosas, reflexiones de todo tipo te cuentan el sistema de comités y te cuentan cómo va el mundo pero pasan las hojas y, y, y exactamente la estrategia dónde está no aparece por ninguna parte hoy tenemos ese problema es decir, vamos a gastar en defensa en función de lo que la industria pide no de lo que los generales piden eh, si dejamos a la industria a gastar sus accionistas estarán muy contentos y habrá puestos de trabajo pero no está nada claro que esas capacidades luego sirvan para lo que se supone tienen que servir. Y eso no tiene fácil solución, porque no es solo una cuestión de vamos a escuchar a los generales. Convendría escuchar a un parlamento que sea capaz de saber cuáles son los intereses nacionales en el plano de seguridad de un país. Y ese tema, insisto, no es solamente un eh, problema eh, español. Si gastamos... Como poco un 2% del Producto Interior Bruto en un entorno inflacionario y con una deuda de casi el, 100 por, el 120% sobre el Producto Interior Bruto y un déficit de más o menos el 4%, eh, ¿dónde están los gastos? ¿Dónde está el mantenimiento del estado de bienestar? Podemos generar más deuda, pero lo peor nadie la compra. O sea, al final esto es un juego donde el presupuesto no es un chicle. Eh, aunque venimos practicando la idea de que es un chicle porque seguimos gastando por encima de nuestras posibilidades. Bueno, pues sencillamente, tanto por, eh, como consecuencia del proceso de inflación que estamos padeciendo, como por los primeros efectos de la revolución eh, industrial, de la cuarta revolución industrial, de la revolución digital, estamos percibiendo una, eh, una reducción paulatina de las clases medias. Un paulatino empobrecimiento de la sociedad cómo las clases medias van camino a ser eh, clases menos medias, eh, que es una de las razones, entre otras, de carácter cultural, por la que los jóvenes empiezan a no ver tan claro eso de casarse y tener eh, hijos. Bien, por último, eh, hoy en el plano político los europeos tenemos claro que si bien en este momento hemos conseguido que los norteamericanos vengan y nos obliguen a firmar un documento en el que no creemos, pero asuman el liderazgo de la contención de Rusia no está nada claro que el vínculo transatlántico se pueda mantener los próximos años sobre todo si el partido republicano gana las elecciones y como viene advirtiéndonos hace tiempo nos da un con la puerta a las narices porque están justificadamente cansados de eh, nosotros tampoco está nada claro que nosotros que los mantenemos cohesionados por el dictado norteamericano tengamos una única visión sobre cómo entendernos con Rusia, o mejor dicho, qué política seguir con Rusia. Los eslavos, los escandinavos tienen muy claro que Rusia es un problema y que Rusia hay que derrotarla, para de esta forma dejarle muy claro que no puede seguir avanzando, como hizo en Moldavia, como hizo en Georgia, como hizo en Crimea en el 14, como hizo en el Donbass en el 15 y como ha vuelto a hacer ahora en Ucrania en el año 22. Esa no es la posición de Alemania, esa no es la posición de Francia. Para Alemania y para Francia, potencias clásicas, Rusia está ahí y hay que tenderse con Rusia. Y si eso pasa por dividir Ucrania, pues bueno, es un coste que podemos conllevar. Eh, naturalmente Rusia es muy consciente de eso. Rusia es muy consciente de que las sanciones económicas que se han impuesto tienen un coste muy elevado para el contribuyente europeo. Y hay manifestaciones continuamente, sobre todo en los países más afectados, en el centro de Europa, para poner fin a esas sanciones y, consiguientemente, disponer de energía a menor precio y así reducir el margen de, de la inflación y que las clases medias y medias bajas tengan un mejor o más fácil fin de mes. Rusia está convencida de que una Europa decadente no será capaz de mantenerse unida en torno a una política más allá de año y medio. Muy posiblemente acierten antes del año y medio. Eh, y, y eso eh, va a tener consecuencias sobre la Unión Europea muy, muy serias. La idea de que Europa necesita una acción exterior. Cuando hay una visión radicalmente distinta sobre qué hacer con nuestro vecino con nuestra principal amenaza que es Rusia generaría una tensión dentro de la Unión muy seria si la crisis de Ucrania como parece se va a resolver mediante una partición de Ucrania la relación de los estados eslavos y escandinavos con alemanes y franceses muy probablemente dará paso a un tiempo de profunda desconfianza que, digamos, maniatará, debilitará enormemente la capacidad de la Unión Europea para avanzar en esa dirección. Dicho esto, ¿dónde estamos, a Borges? ¿Hacia dónde vamos? Y dentro de eso, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los papeles que le corresponden a Europa? Hoy, el mundo, en términos técnicos, es una expresión que aparece en los documentos de estrategia norteamericanos, se encuentra en, comillas, comillas, en una fase de competencia entre grandes potencias. Esta frase, que es perfectamente idiota, porque cuando no ha habido competencia entre grandes potencias, lo que quiere decir en realidad es que ya no hay ni orden liberal, ni, es, ni este orden es objetivo de Estados Unidos. Estados Unidos asume el fin ...del periodo histórico comprendido entre 1945 y 2008, entiende que la transición ha sido compleja... ...pero que ya está muy claro que el orden liberal está muerto. Y por lo tanto, ahora lo que toca es ser capaz, desde su perspectiva, de mantener un pulso con China. Y si Europa está dispuesta a colaborar en ese pulso, bien, y si no, como decía eh, Ransfeld en su día pues mira, encantado de saludarte, ha sido un placer, pero no molestes, fundamentalmente no molestes. Era la, la, la tesis del banderín de enganche. El concepto era alliance of the willing, alianzas de voluntad. Si hay un problema, se levanta un banderín de enganche. El que quiera, bien y el que no, por favor, no molestes. Pues esto es lo mismo. Los norteamericanos van a actuar en el Indo-Pacífico, sí o sí, si los europeos quieren participar, bien, y si no, encantado de saludarte, no pasa nada. Esta lógica... Es una lógica que asume un estado de desorden permanente. Por lo tanto, no hay una estructura multilateral que garantice la seguridad, sino todo es un trabajo de equilibrio entre diplomacia y disuasión eh, militar. Heredamos de la Tercera Revolución Industrial un elemento clave que sigue muy vigente y que determina eh, lo fundamental que está ocurriendo, que es el arma nuclear. El arma nuclear, desde el momento en que se generaliza, es decir, en que también lo tiene la Unión Soviética, luego el Reino Unido, Francia, Israel, India etc., y Pakistán, eh, eh, tiene un efecto militar muy evidente. Y es que un conflicto entre dos potencias nucleares llevan inevitablemente a la no victoria. La victoria es imposible cuando las dos partes tienen la capacidad de destruirse. Si la victoria no es posible, la tensión política se tiene que desarrollar mediante otros conductos, mediante otros medios. Eh, por lo tanto, la idea de que corremos el riesgo en un tiempo breve de un conflicto nuclear con China no es así, salvo que como ocurrió en la Primera Guerra Mundial, una situación digamos, se descontrole y nos lleve a una situación imposible. Nadie que tenga arma nuclear la quiere utilizar. Básicamente, el arma nuclear es de disuasión. es Dejarte muy claro, no puedes derrotarme en el plano puramente militar. También es verdad que ya el concepto militar no es el que era, como ahora, ahora veremos. Estamos en la cuarta revolución industrial ya, en la revolución digital ya. Y eso implica que el concepto clásico de poder no es el mismo que en la tercera revolución industrial. Si hoy queremos entender qué es el poder, tenemos que asumir que el poder implica acceso a materias primas críticas con las cuales puedo construir todo lo que necesito, implica que dispongo de la energía que necesito a un precio aceptable, si no tengo energía no tengo nada, y tengo que tener la garantía de la energía. Por lo tanto, tengo que ser capaz de generar una muy buena parte de la energía que yo necesito. Tengo que ser un referente en innovación tecnológica. Si no genero patentes, no soy nadie, porque no podré competir en el mercado. Solamente podré competir a base de reducir sueldos, y eso es una mala idea. El poder hoy está absolutamente vinculado con la tecnología. Sin tecnología no soy nada. Necesito influencia internacional. Otros países tienen que estar interesados en estar conmigo. Y por último, tengo que tener acceso al producto característico de la revolución digital. Datos. El dato es el producto. El dato es lo que vale. Si tengo acceso a datos, tengo capacidad de mercado y puedo realmente eh, convertirme no solamente en un hegemón económico, sino también en un hegemón eh, político. En esta situación, la tensión, esa competencia ante grandes potencias, no es una competencia militar en los tres dominios clásicos. Hacemos un alto. Dominio, anglicismo, viene de dominion. Es el... Espacio en el que se desarrolla un conflicto. Tierra, mar y aire. Son tres dominios clásicos. Hoy en el Argote Internacional hablamos de seis dominios. En apenas 15 años hemos pasado de tres dominios a seis dominios. Está el dominio espacio. Todo lo que hacemos pasa por satélites. Quien controla los satélites controla todo. El quinto es el dominio ciber. Y el sexto es el dominio cognitivo. Lo que en tiempos fue propaganda, luego elegantemente llamábamos diplomacia pública, ahora es el dominio cognitivo. ¿Cómo transformo la percepción de una situación en otra sociedad? Un Estado puede transformar la percepción de la realidad de una sociedad distinta ¿no? a través de los medios que hoy tenemos. Como vemos... Hay una cosa que es común a los seis, vaya por delante, como tengo un aviador delante que tengo que recordar, que en España hay cinco porque el ejército del aire se ocupa del espacio, con buen criterio. No solamente España, sino que otros estados también van a hacer esto, que digamos, si uno no tiene una gran capacidad económica, una gran capacidad tecnológica, no tiene sentido desdoblarlos. Bien, hay algo que es común a los, al conjunto de los eh, dominios, que es el, el entorno ciber. Todos ellos se dirigen desde ordenadores. Un carro de combate, un submarino, un avión, una pieza de artillería sofisticada de la que están utilizando a los eh, ucranianos eh, para golpear a los rusos. Todo eso, todo eso es informática, todos son ordenadores. ¿eh? Por lo tanto, estamos en un entorno ¿eh? totalmente controlado por la inteligencia artificial, por el, el entorno ciber. Por lo tanto, el poder está no solo en disponer de esas capacidades, sino en utilizarlas de tal manera que me permitan una superioridad sobre la otra parte. Hoy el conflicto, por lo tanto, es más complicado porque hemos roto el, los conceptos jurídicos del siglo XIV. En el siglo XIV creamos el Estado moderno, ¿verdad?, y lo creamos en torno al monarca a quien llamamos soberano y decimos que el soberano tiene esas competencias que no se pueden prestar a otros y distinguimos claramente entre lo que es la violencia interior que ejerce la policía con los jueces detrás y la violencia hacia el exterior que dirigen los militares con el gobierno detrás esa distinción clásica ya no existe en el entorno ciber la, la diferencia entre seguridad interior y seguridad exterior no existe. Cuando nos están robando patentes críticas, ¿eso es seguridad interior o eso es guerra? Si entendemos que esto no existe, ¿cómo, enten, cómo leemos el artículo 5 del tratado de Washington? Que es, el tratado de, que es el artículo que hace referencia a la mutua defensa. Tenemos que estar todos los días yendo a Bruselas para decir, me han atacado. Porque de pronto se han llevado millones de datos del Ministerio de Economía el Ministerio de Defensa Español estuvo saqueado por extraños durante meses sin que lo supiéramos y lo vaciaron ¿eso es un delito de seguridad o es un ataque? Eh, cuando vacían el Banco Santander, hipotéticamente eso nunca ha ocurrido eh, ¿eso qué es? ¿dónde está hoy la soberanía? son conceptos que han quedado anacrónicos y por lo tanto son los conceptos que de verdad marcan la vida para ir acabando ¿Qué retos tiene Europa hoy? Por este orden. Primero, un ajuste cultural. Si seguimos despreciando la historia de Europa, si seguimos sin creer en los valores y principios tradicionales de Europa, sencillamente Europa dejará de existir. Lo que por otro lado va a ocurrir como consecuencia de esa crisis cultural. Hemos dejado de reproducirnos. Otros vendrán, ocuparán el territorio, vienen con su mochila y desarrollarán en esta península asiática su propia cultura, como es normal. Nos estamos suicidando voluntariamente porque no creemos en Europa y no nos interesa de demasiado nuestro futuro. Por lo tanto, el primer reto europeo es seamos europeos. ¿Eh? Recuperemos nuestros valores, nuestra historia, nuestra tradición y empecemos a actuar como europeos. Segundo reto, la demografía. ¿Qué tal si empezamos a reproducirnos? Yo ya en concreto ya estoy un poquito pasado. Pero creo que hay gente de menor edad que está en condiciones de reproducirse y traer europeitos a esta parte del mundo para seguir manteniendo eh, nuestra cultura en pie. Tercero, tenemos que afrontar la revolución digital. Esa revolución que está en el núcleo del actual marco presupuestario plurianual de la Unión Europea. Marco que ha saltado por los aires como consecuencia de la guerra de ucrania. Hay que recuperar una estrategia de transformación digital y los estados-nación no tienen músculo para hacerlo. O lo hacemos todos juntos o sencillamente entraremos en una mediocridad digital que no será exactamente el paraíso que nos gustaría para nuestra descendencia. Necesitamos un nuevo consenso social porque la estructura de clases medias derivada del modelo económico y político de la posguerra, ese, esas clases medias no van a seguir existiendo, ese modelo ya está caduco. Tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué modelo social queremos y cómo repartimos la riqueza, que es consecuencia de cómo generamos la riqueza y cómo logramos lo convencer a los jóvenes de que se casen y que tengan hijos, o que tengan hijos aunque no se casen, pero sencillamente que la sociedad perviva porque si no, esto sencillamente dejará de existir. Y por último, y solo entonces, podremos empezar a de nuevo a volver a hablar de que Europa debe ser un actor internacional, algo que hoy por hoy sencillamente no es posible. Muchas gracias. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, incluso los del arma de aviación... Sí, sí, recordarles también, eh, los que nos están escuchando desde casa, que también pueden hacer preguntas, que estamos atentos a ello. ¿eh? Buenas tardes. Quería preguntarle cuál es su opinión del peso eh, de la Agenda 2030 en el nuevo orden mundial. Gracias. Eh, eh, la Agenda 2030 en la versión original de la Unidas es un esquema, es muy poquito desarrollada. La clave está en cómo se interpreta en cada entorno político. Nuestro entorno es comunitario, es la Unión Europea. Y ahí lo que nos encontramos es que el Parlamento Europeo está a matar entre sí, entre los distintos grupos, y que la Comisión mantiene trata de mantener equilibrios entre unos y otros. Pero hoy la sociedad europea no está muy de acuerdo sobre qué contenido dar a esa agenda. La agenda en la visión de Naciones Unidas es muy vaga, es muy genérica. Lo fundamental es cómo rellenamos esos puntos. Y eso está hoy eh, en abierto conflicto eh, social. Y está en Bruselas, en el Parlamento, pero está igualmente en cada ciudad europea. Si uno va a Milán o va a Praga o va a Lisboa, pues se encuentra el mismo debate. Unos lo quieren interpretar de una manera y otros de otro. Dicho de otra manera, lo que es un guión muy genérico para ordenar las inversiones y el trabajo, cuando se traslada a sociedades que están rotas, como todas las sociedades occidentales. O sea, Occidente hoy está en una guerra civil cultural, una guerra de ideas, porque es una guerra civil. Entonces, una, en un entorno de guerra civil es muy complicado llegar a acuerdos sobre esos puntos genéricos que se aprobaron vagamente en Naciones Unidas. Yo no soy nada optimista sobre que se pueda llegar a grandes acuerdos. Habrá acuerdos puntuales, pero estoy viendo, por ejemplo, cómo en torno a la energía, que es uno de los temas más sencillos porque es técnico, las diferencias son enormes. Y se están aprobando cosas que no se podrán cumplir. Más preguntas. Muchas gracias. Me el coronel a, a tus órdenes. A la tuya. Pero magnífica conferencia y tremendamente preocupante. Si ya estamos preocupados todos, mucho más preocupados ahora con este tema. No, lo único que te quiero preguntar es que... ¿Qué posibilidad ves tú en esta Europa actual que vaya cambiando a la Europa de las naciones y que haya una, una, una recuperación moral y, y, y moral y ética de, de, de este enjambre de, este mm. de, de naciones que tenemos en Europa que son en este momento las es que nos han cogido con un gobierno como si estuviéramos en... <risa> ...desnudos. Eh, eh, eh, bien, yo creo que estamos casi todos de acuerdo, por lo menos los, los del entorno de esta universidad... ...que más o menos compartimos algunas ideas, que el gran problema de Europa de nuestro tiempo es un problema de ideas, un problema cultural. Que los temas técnicos se resuelven si se quieren resolver. Tenemos capacidad financiera y músculo intelectual para cualquier cosa. Lo que no tenemos son ideas. Es decir, el relativismo... Es, ha convertido la vieja Europa en un erial. Eh, los europeos hemos concluido que no podemos distinguir lo correcto de lo, de lo incorrecto, la verdad de la mentira, lo bueno y de lo malo, que la razón no da para tanto. Y por lo tanto hemos entrado en, ese, en esa tontería que es el relativismo, que es básicamente estéril. El relativismo no genera nada. Bueno, yo creo que, eh, y, y utilizando digamos presupuestos característicamente darwinianos, estamos viviendo unos cuantos sustos que pueden ser muy positivos. O sea, la gente está empezando a despertar de la tontería. ¿Será suficiente este susto o hará falta otro mayor? No lo sé, espero que no muchos más, porque yo tampoco estoy para tantos totes, ¿no? pero, pero la gente poco a poco está despertando y dándose cuenta de que esto, esto no da más de sí que hay que dar un cambio y que hay que volver a, a lo de siempre, a los valores tradicionales y a los fundamentos, y, y que uno no puede elegir gobernante a cualquiera, y que, y que, una, y que una, uh, un, un programa político no es una religión, ni mucho menos eh, el ecologismo es una, puede ser una religión. La fe no está para eso, la fe está para otras cosas bastante más serias. ¿no? Ahora hay religiones sin trascendencia, que es una cosa bastante ridícula. Bien, a, a lo mejor con un poquito de suerte superamos todo eso y volvemos al sentido común. Pero yo no soy futurologo, yo no, el futuro lo, lo, lo desconozco. Digamos, no soy del todo pesimista porque veo reacción. O sea, si miro atrás y miro cómo estaba esto hace 10 años, en muchos sentidos estamos mejor. No en el económico, desde luego, pero la gente poco a poco va espabilando. Y veo que muchos jóvenes van espabilando. Tiempo al tiempo. Bueno, vamos un momento desde casa que empiezan a llegar preguntas. Llegaremos hasta donde se pueda. Pero bueno, una de ellas es eh, ¿qué modelo de estructura social se puede proponer como alternativo a la ordenación en base a la clase media? La respuesta es muy fácil, no tengo ni idea. <risa> lo, que, lo que sé es que lo que tenemos está dejando de, de existir. Y no es que deje de existir porque sea bueno, malo o regular, es porque el entorno histórico que lo hizo posible está desapareciendo. Entonces, a partir de aquí, es muy importante, a través del diálogo social y del diálogo político, llegar a nuevos acuerdos. Acuerdos sobre cómo generamos la riqueza y acuerdos sobre cómo la repartimos. Tengo muy claro lo que no hay que hacer. Y no hay que, hacer, eh, no hay que dar sueldos porque sí a nadie. Porque eso eso Digamos, daña la dignidad del que recibe el dinero y lo convierte finalmente en un pequeño monstruo. La gente necesita retos, necesita respetarse a sí mismo. Y para poder respetarse uno, tiene que enfrentarse a la vida. Entonces, nosotros lo que tenemos es crear el nuevo mercado laboral, las nuevas circunstancias, para que la gente pueda dar su batalla personal, la batalla de la dignidad, la batalla de voy a crear mi futuro y que por lo tanto pueda sentirse bien consigo mismo, que es el punto de partida. Si no conseguimos eso, y la tendencia a crear un estado de gente subvencionada uh, que vota a quien le paga el dinero, eso, eso es un cáncer terminal. Por aquí delante había palabras. Sí, antes. A, ahora, ahora movemos el micrófono por la sala. Eh, nos dicen también desde casa que muchísimas gracias por tan buena y elocuente presentación y que su pregunta va dirigida a uno de los últimos puntos que ha tocado. Cuando dice que debemos volver a los valores europeos, ¿a qué se refiere? ¿Cree usted que los europeos hemos perdido nuestra europeidad? A mi entender, hemos progresado hacia una sociedad más igualitaria, diversa, inclusiva... No hablamos de cosas distintas. Europa precisamente ha logrado todo eso y eso es parte del acervo eh, europeo. Cuando, hablamos, cuando hablo de que estamos perdiendo el, el núcleo es que estamos perdiendo la fe en la razón, la fe en la ciencia, la capacidad de discernir la verdad de la mentira, lo correcto y lo incorrecto, lo bueno de lo malo. Eh, y eso básicamente ese es el gran legado judio cristiano y grecolatino, que es lo que ha dado sentido a Europa. refunda, se refundó en el siglo XIV con el Renacimiento, se refundó en el siglo XVIII con la Ilustración, toca una nueva refundación, eh, pero la cosa está en si refundamos desde nuestra tradición o refundamos desde el rechazo a los valores tradicionales europeos. Y hoy muchos europeos apuestan por la segunda opción, por, por desechar un acervo que consideran negativo. Eh, evidentemente en la historia todos tenemos eh, eh, digamos, recuerdos positivos y negativos. Cualquier país tiene una historia llena de luces y sombras. Hay que asumir las luces, hay que asumir las sombras, aprender de todo ello, pero sin dejar de ser uno mismo. Eh, primero, felicidades por la conferencia. Yo estuve el martes en otra presentación <coughs> de un libro, el público era de la izquierda, y llego a casa y me dice mi mujer, dice, ¿qué tal la conferencia? Muy bien, porque lo que dijo el conferenciante coincidía con lo que yo pienso, que no es muy lejos de lo que tú piensas Digo, cuando vaya el jueves, digo, Florentino va a decir lo mismo, digo, pero si lo leen los de allí, lo oyen los de allí, no le van a entender, y si los de aquí oyen lo mismo. Hay una cosa que en el otro foro nos habló, la defensa, ya sabe que por esos mundos, y aquí hay una cosa que no he dicho una sola palabra, el cambio climático. Yo me quedé, hombre, es que está ahí, vamos, creo yo. ¿Dónde lo metemos en todo esto? ¿Quieres que hable del cambio climático? Sí. Vamos a ver. Como sabes, soy historiador. Los historiadores tenemos muy claro, igual que Heráclito de Éfeso, que la única constante es el cambio. El clima nunca ha sido estable. Nunca. Entonces, el ser humano interviene sobre el planeta. Y, y parte del planeta, evidentemente, es el clima. El clima sufre nuestros efectos. Somos una eh, cultura de guarros y estamos dañando, evidentemente, el planeta. Estamos dañando la atmósfera, no tengo la menor duda. Y estaría bien que dejáramos de ser unos guarros, en general. Igual que nos gusta que nuestra casa esté limpia, pues no estaría mal que cuidáramos el planeta y, y que el mar no tenga plásticos y que eh, pues, no, no emitamos gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Eh, no tenemos un modelo matemático perfecto para entender el clima porque es demasiado complicado. Entonces los científicos están en ello y a, a veces hacen aportaciones interesantes de un aspecto del clima, pero no tenemos un modelo. ¿Que hay que avanzar hacia eh, digamos una economía limpia? No tengo la menor duda. No por razones religiosas ni ideológicas, sino porque me gusta vivir en un entorno limpio y arregladito, en unas cosas ordenadas. Eh, pero eso hay que hacerlo con criterio, no desde la fe. Entonces, eh, todo lo que tiene que ver con la evolución de las fuentes de energía, hay que hacerlo en la medida de lo posible y sin dañar demasiado a las partes afectadas. Por lo tanto, soy muy partidario de ir avanzando en el desarrollo hacia una mejor tecnología, pero no desde perspectivas religiosas, ni imponiendo cosas que no tienen ningún sentido. Podríamos seguir hablando mucho más de cambio climático, pero... Buenas noches. Encantado de estar aquí en la, en la conferencia. Es para preguntarle, porque bueno, yo soy un <coughs> antiguo alumno de este centro y viví también en, en los Estados Unidos varios años, y he escuchado, eh, no ninguna crítica, bueno, tampoco es cuestión de criticar o responsabilidad, pero históricamente siempre ha habido en la historia el divide y vencerás. ¿no? Lo pudo hacer también Stalin con la asa central, y yo personalmente creo, no sé cuál será su um, opinión, que, bueno, que realmente Estados Unidos siempre, bueno como es eh, la hegemonía ahora, eh, tenía el dólar, el euro fue muy fuerte, y entonces también le ha interesado un poco que estemos eh, aquí en Europa, mejor pues, que divididos, que unidos, que seremos mucho más, mucho más fuertes. Entonces personalmente vimos que el Brexit, también pincharon para que Cameron hiciese... El referéndum no fue suficiente en la Ucrania, hay que ver qué responsabilidad tiene. Entonces, ¿no cree usted que le interesa a Estados Unidos esta especie de debilidad mental que hay en Europa, que estoy muy, muy de acuerdo, y que estemos que más divididos y quedarse en la hegemonía junto con China, y que Europa desaparezca poco a poco? ¿A Estados Unidos le interesa una Europa fuerte, que es imposible? una Europa unida que es imposible, le interesa un mercado común muy potente porque está dentro y, por, y sus empresas están aquí, por lo tanto, a, mejor le vaya a la economía europea, mejor le va a ir a Google, a Microsoft, a, todos las, a Westinghouse, etc. Etcétera, etcétera. En una situación donde Europa está dividida por razones puramente internas europeas, los norteamericanos juegan naturalmente aprovechando esa división, pero no porque sea su objetivo, sino porque es el campo diplomático en el que tienen que trabajar. Hay momentos en que hay gobernantes norteamericanos que sí, que no creen en la posibilidad de una Europa unida, ni siquiera creen en el vínculo transatlántico, y abiertamente juegan a eso. Es el caso de Donald Trump. Donald Trump alentó el Brexit eh, porque jugaba claramente a eso, pero Donald Trump no es muy representativo de la élite política norteamericana. Los norteamericanos lo que quieren son aliados fiables y fuertes, eh, porque, porque están en una batalla muy seria. y Cuando, cuando tu rival es china... Te importa mucho quién es tu socio, entonces tú, tú quieres de verdad que Europa, que China, que Japón estén contigo. Eh, una Europa que no sabe dónde está no es exactamente el, el socio que Estados Unidos quiere para hacer frente a China. Entonces, en términos generales, Estados Unidos quiere una Europa fuerte y unida con Estados Unidos, no fuerte y unida contra Estados Unidos. Gracias. Vamos a dejar una más en sala y luego vamos a dar paso a las de casa también. Muchas gracias y muchas gracias por la conferencia tan brillante. Eh, yo tengo dos preguntas. Las dos tienen que ver, creo, con, con ese distanciamiento entre o separación de la política internacional por parte de Estados Unidos de, respecto a la Unión Europea. Y se refieren en este caso a si como consecuencia de ese movimiento y por la falta de estrategia internacional de Europa y también de España eh, directamente, cómo eso está afectando a todos los movimientos con Marruecos respecto de España y Europa y también en relación, y esto tiene que ver con pues, distintas analistas o fuentes que yo eh, eh, he leído o escuchado, sobre los intereses de Estados Unidos en el conflicto de Ucrania, que... También he escuchado cosas contradictorias ¿no? sobre si realmente a Estados Unidos le interesa que continúe el conflicto, incluso que los sabotajes del de Nord Stream y hubieran podido incluso estar a, a, a auspiciados. ¿no? Perdón por hacer dos preguntas. Eh, Marruecos es un actor menor en el sentido de que es un país económicamente. ...limitado y que además no tiene fuentes de energía excepcionales... ...quizá dentro de unos años las tenga, por cierto... ...pero en estos momentos ni tiene gas ni tiene, ni tiene petróleo... Eh, ...lo que tiene es una estrategia... ...sabe lo que quiere... ...y ha sabido aprovechar muy bien determinadas circunstancias... ...una es la necesidad norteamericana de aliados en el mundo árabe... ...para sacar adelante los acuerdos Abraham... ...Marruecos se expuso a eso con un riesgo, los islamistas pueden pasarle factura al rey y a, y a la corte, porque supone digamos, en, establecer un entendimiento crítico y estratégico con Israel. Entonces, digamos, los islamistas, que son muchos e importantes en Marruecos pueden considerar esto una traición. Pero para el rey en estos momentos, ser aliado de Estados Unidos es muy importante, sobre todo si Estados Unidos está, está dispuesto a pagar un precio, que es reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara. A partir de ese momento, Marruecos ha tenido un nuevo instrumento diplomático en sus negociaciones con Europa. Dice, oiga, que es que Estados Unidos ya lo ha reconocido y Francia siempre me va a respaldar. Alemania dudó y finalmente Alemania dijo a mí esto ni me va ni me viene y si los norteamericanos y si los franceses tienen, lo tienen claro me sumo y santas pascos te sumas vagamente porque no quieres contravenir ninguna resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas ni del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pero ya se ha abierto la vía por lo tanto Marruecos está cosechando un trabajo bien hecho no tiene ningún derecho sobre el Sáhara pero eso en política no es un tema muy relevante lo que en política es relevante es hacer bien las cosas España lo ha hecho muy mal. No sabemos todavía el porqué del comportamiento del presidente del gobierno español, pero en cualquier caso, Marruecos ha jugado bien esa, esa baza. La segunda pregunta: el tema de la política norteamericana sobre Ucrania. Ucrania no es un tema fundamental para los norteamericanos. Rusia es un tema de interés medio. Estados Unidos tiene un problema que se llama China y no quiere distraerse demasiado del tema chino. Eh, Rusia es un país económicamente mediano, eh, un régimen dictatorial. Rusia es un problema para los rusos y Rusia es un problema para los vecinos de los rusos. Y eso a Estados Unidos no, no, no le preocupa demasiado. En el momento en que, por debilidad europea, Rusia decide que es momento de entrar en Ucrania, al presidente Biden se le abre una oportunidad, una situación. Y es bueno, yo había explicado a los europeos justo un año antes que nosotros los norteamericanos íbamos a concentrar en China y que ellos tenían que contener a Rusia porque Rusia iba a hacer algo. Naturalmente no me hicieron caso. Pero ahora tengo la oportunidad de poner firmes a los europeos, de obligarles en el marco de la alianza atlántica a firmar un, co un concepto estratégico importante y serio. Pero sobre todo tengo la oportunidad de humillar a Rusia. O sea, Rusia se ha lanzado dando por sentado dos cosas. Uno que el dinero que el gobierno ruso ha empleado en la modernización de las Fuerzas Armadas rusas se ha empleado correctamente, mentira, fue repartido entre los militares, que son los golfos, y segundo, que Europa no, no reaccionaría. Europa no ha reaccionado por Estados Unidos, sí, y ha dirigido Europa. Por lo tanto, Putin se ha encontrado con dos situaciones no esperables. Para, para, para Estados Unidos lo importante ahora del campo de batalla ucraniana es el desgaste ruso es humillar profundamente a Rusia y generarle un daño crítico para que durante 25 años deje de molestar. Esa es la clave. Eh, hay una consecuencia no tan buscada, que es que Rusia se convierte en un vasallo de China. Es decir, el único país que le compra, porque le puede comprar, es China, que además es frontera. Eso fortalece mucho a China. No es, no es la mejor eh, consecuencia, la perspectiva, pero es tan humillante para Rusia que eso digamos, en perspectiva norteamericana, tiene interés. Eh, en estos momentos, las señales que recibimos son que Estados Unidos empieza ya a pensar que toca finalizar la crisis. Tampoco quiere asumir la responsabilidad de entrar en la península de Crimea, porque eso podría llevar, hipotéticamente, a que Rusia utilizara armamento nuclear. Por lo tanto, eso implica la renuncia a la plena recuperación del territorio de soberanía que sí aparece en la Declaración de Madrid. Por lo tanto, ahí habría una contradicción. Pero es una contradicción táctica. Estados Unidos nunca pensó en recuperar posiblemente Crimea. Es una hipótesis mía, no tengo la seguridad. Entonces, eh, parece que Estados Unidos piensa que va llegando el momento, porque el nivel de destrozo que Rusia está provocando en Ucrania es tan grande que ya sencillamente es una población que vive de la ayuda internacional. O sea, Rusia... Ha hecho el ridículo. Rusia ha perdido parte del territorio conquistado. Rusia se ha encastillado, está en estos momentos, digamos, haciendo agujeros en el suelo eh, para, para poder protegerse, pero ya va a ser muy complicado recuperar más territorio controlado por Rusia. Pero Rusia, mientras tanto, tiene capacidad artillera y a través de la aviación de seguir destrozando Ucrania. Así que todo apunta a que Estados Unidos va a forzar a Zelensky a negociar. El forzar no quiere decir que hay por teléfono, es, es una cosa muy sencilla. Ucrania vive de Estados Unidos, no de los europeos. Por lo tanto, si Estados Unidos le comunica que la ayuda no va a poder mantenerse, eso es sencillamente el diktat de toca negociar y toca dividir Ucrania. Pero eso es hipotético. Bueno, vamos, eh, porque ya se nos está haciendo tarde y las preguntas eh, con florentina siempre pues, sucede lo mismo, eh, habría infinitas. Eh, vamos con la última pregunta desde casa y luego ya eh, mi compañera Marta toma el, la, la despedida. Eh, nos pregunta Lourdes que desde su punto de vista, ¿qué partidos políticos en España pueden ayudar a que Europa avance por el buen camino? <risa> Así para acabar. <risa> El sistema de partidos eh, español está viviendo una fase muy dinámica. Está, está cambiando a gran velocidad. De, si, si miramos de unas elecciones a otras, esto es una montaña rusa. ¿no? Eh, ¿Qué pasó con Ciudadanos? Que estuvo a punto, a punto, a punto de hacer el sorpaso al Partido Popular. ¿no? Eh, ¿Qué pasó con Podemos? Que estuvo a punto de hacer el sorpaso al Partido Socialista. Eh, esto, es un, eh, esto es una evolución. Eh, vamos en el mes de mayo iniciar un ciclo político que va a ser muy interesante, que durará aproximadamente dos años. En mayo tenemos elecciones eh, locales, o sea, municipales y eh, autonómicas. A continuación tenemos elecciones generales más o menos a fin de año 23 o como muy tarde principio del 24, y en mayo del 24 hay elecciones europeas. Entonces es, un, es un ciclo intenso. Y luego hay algunas atómicas especiales que tienen una, eh, agenda eh, propia. En ese tiempo, vamos a ver, uno, si el Partido Socialista o el Obero Español, con sus aliados, retiene o no retiene el poder en las Generales. Hoy no tenemos una respuesta. Los sondeos cuando falta un año no son muy interesantes. No, <risa> no se los tomen muy en serio. Después, de las Después del mes de mayo empezaremos a, a ver cosas de verdad más precisas. Pero de aquí a entonces van a pasar muchas cosas. Eh, depende de que el Partido Socialista retenga el poder o no retenga el poder, vamos a iniciar una legislatura totalmente distinta. Totalmente distinta. Y a partir de allí entraremos en un tiempo que es totalmente desconocido y que, digamos, la prudencia aconseja no aventurar mucho. Si ganara el Partido Popular, las elecciones, que es una posibilidad, en estos momentos los sondeos lo descuentan, pero es solamente una posibilidad, tendría dos años para convencer al centro-derecha. Eh, si en dos años no lo hace, el futuro del Partido Popular será muy incierto, muy incierto. Y no está nada claro qué pasaría después. Nada claro. Por lo tanto, eh, gobierno quien gobierna, demanda eh, política va a ser muy intensa. Van a ser años muy complicados, con una economía patas arriba. Eh, van a pasar muchas cosas. Tiempos recios, que diría la santa. Por lo tanto, seamos prudentes, pero no nos vamos a aburrir. Les aseguro que de aquí al año 25 este país va a pasar por momentos francamente interesantes. Más preguntas. Yo, hasta las 12 puedo aguantar. ¿no? Que bueno, reitero el agradecimiento, Florentino, sí. eh, de, de, de bueno, del tiempo que nos has dedicado, de compartir con tanta confianza, y tanta claridad, pues todo lo que lo que trabajas, lo que estudias, lo que analizas. Eh, te lo agradecemos mucho. Yo creo que de verdad estaríamos aquí hasta mañana sin ningún problema. Pero bueno, dejamos, dejamos un poco de, de tensión y de temas para próximas sesiones. Yo creo que la verdad es que en, mmm, viendo que lo que comentaba Gonzalo en la presentación, no, que hace cinco años eh, Florentino no, pues eh, nos trasladó, eh, bueno, siete. visualizó siete, siete años por el vídeo. Fue enero de 2015. Bueno, pues profetizó ¿no? lo, que, lo que acaba de ocurrir. Yo eh, estaba buscando y rebuscando en la conferencia, en la sesión que nos has dado hoy, pues algo positivo que esperamos que, esperamos que ocurra. ¿no? Igual que ha visto que ha habido un cierto despertar, un cierto cambio ¿no? en, en algunos europeos, ¿no? una reacción a que, bueno, pues que no podemos seguir como, como seguimos, ¿no? pues yo me quedo con esa imagen, con esa confianza con esa creo que, eh, bueno, eh, visión de futuro que ojalá ocurra, que desde aquí yo creo que en esta sala pues ya va a comenzar desde hoy y que esperamos que se difunda ¿no? y que a través de, bueno, pues de personas como usted que, que comparten y que comunican todo lo que van viendo pues que esto vaya, vaya no y que dentro de 10 años nuestros hijos puedan encontrar eh, una Europa reconstruida, eh, brillante ¿no? y nueva, novedosa, diferente, pero con futuro. ¿no? Así que muchísimas gracias, gracias a vosotros. Y, y nos vemos en la próxima. Así será. Muchas gracias.